compañeros han venido a plantearnos que quieren un cuarto intermedio en las mesas de trabajo hasta que eh, vean cómo evoluciona el caso de sus compañeros detenidos en Sucre. Se determinó un nuevo cuarto intermedio en el diálogo entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Dirigencia del Transporte Pesado Nacional, esta vez a solicitud del sector, porque algunos de sus dirigentes aún están detenidos por problemas de orden privado. Los han reconocido, que el gobierno ha tenido la mejor voluntad para hacerlo eh, y por lo tanto eh, creemos nosotros que ese reconocimiento es una muestra clara de lo que veníamos informando a los medios de comunicación. En este tema donde llaman a un, a un eventual y supuesto bloqueo de caminos no, no se justificaba de ninguna manera hacia el tema de las mesas de negociación que han estado avanzando de acuerdo a lo que ellos mismos han declarado hoy.